El día de hoy vamos a realizar un diseño muy lindo Se trata de un conjunto para niñas Consta de una falda con tirantes Acá tenemos previamente cortada la tela El patrón con detalles lo veremos al final del video Cortamos la parte también de los tirantes Guiándonos de las medidas también la pretina Vamos a utilizar esta hermosa tela en algodón estampado cortamos así, tipo plato para que nos dé esta preciosa figura vamos a iniciar con la falda luego de tenerla así previamente cortada, vamos a trabajar con la pretina, por acá la tenemos y para realizarla lo vamos a hacer de esta manera, vamos a colocar esta cartulina para que se observe mejor Acá tenemos el elástico que vamos a colocar dentro de la pretina Acá tenemos la pretina La misma medida de acá Y vamos a utilizar un elástico Este elástico mide 3 centímetros de ancho y de largo 48 centímetros vamos a cortar 48 centímetros es lo que vamos a utilizar para introducir dentro de la pretina muy bien, hemos unido los extremos de la pretina así, formando un aro también unimos las puntas de la elástica ahora, para abrazarla, así, justo a la mitad vamos a doblar esta parte, podemos planchar para fijar este doblez y dentro de esta pretina vamos a introducir el elástico Fijamos muy bien este doblez para que no se nos vaya a mover al momento de coser Introducimos la elástica, la colocamos justo donde está el doblez Abrazamos y vamos a pasar costura al ladito de la elástica sin pisarla Vamos a irla deslizando y pasando esta costura por todo el contorno Hemos realizado la costura, acá la tenemos, fíjense qué bonito, nos da estos ruches al introducir el elástico sin pisarlo. nos permite estirar con facilidad. Ahora vamos a colocar el elástico a la falda y lo vamos a hacer de esta manera, vamos a extender, recuerden que es tipo plato, completamente circular y vamos a colocarla así para realizar costura sobre la costura que hemos realizado por todo el contorno estirando y pasamos esa costura para fijarla costura recta y overlock muy bien hemos realizado la costura fíjense qué bonito y overlock cortamos el sobrante de tela y así nos queda en la parte principal muy bonita ajustable esta falda tipo plato luego de tenerla así vamos a colocar los tirantes por acá las medidas recuerden que se encuentran en el patrón, vamos a doblar justo a la mitad, dejando la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura, cerrando esta parte por acá por el lateral dejamos esta parte abierta para luego voltear, del otro lado también vamos a hacer esa costura. Lista la costura, volteamos, acá tenemos este tirante Dejando esta costurita hacia un lado, podemos planchar Podemos también realizar un pespunte por los laterales Hasta llegar acá También del otro lado Realizamos también overlock para cerrar esta abertura Hemos realizado la costura, acá tenemos ambos tirantes Realizamos esa puntada para que nos quede así, ahora para fijarlo acá vamos a ubicar la cuarta parte del lateral y lo colocamos así un poco inclinada para que nos quede cruzada los tirantes en la parte trasera vamos a ir colocando alfileres para ajustar la medida donde deseamos colocarlo ¿Sí? un poco inclinada para que nos quede cruzada en la parte trasera muy bien, ahora vamos a traer hacia la parte delantera estos tirantes, vamos a realizar dos ojales para ajustar y acá vamos a colocar los botones la cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad, allí lo vamos a colocar. Acá podemos realizar el ojal. Vamos a marcar con una tiza jovencillo, Así también la cuarta parte, la mitad de la mitad y allí vamos a realizar ambos ojales y acá los botones vamos a colocarlo así en ambos tirantes en el ruedo vamos a realizar un overlock para luego doblar un centímetro por todo el borde hemos realizado la costura fijando eh, los tirantes en la parte trasera inclinados para que nos quede cruzado y en la parte delantera hemos realizado ojales abrimos estos ojales con un descocedor o con la punta de la tijera y colocamos botones acá en la punta podemos colocar dos para ajustar o uno y lo vamos a colocar acá la medida desde el doblez hacia la parte donde está el botón va a ser de 23 centímetros para que nos podamos guiar y que nos quede muy bien también del otro lado la misma medida muy bien por si fuera poco, para que nos quede aún más bonito vamos a colocarle un detalle adicional acá en los tirantes le vamos a colocar unos lacitos a la altura de nuestra preferencia acá lo tenemos, lo realizamos tipo funda con la misma tela y le colocamos en el centro una cinta con la misma tela para ajustar acá lo tenemos, dos lacitos, vamos a fijarlos con hilo y aguja esta es la falda con tirantes con un estampado precioso para niñas ahora vamos a realizar las puntadas para fijar los lazos Vamos a realizar esa costura Miren qué precioso nos queda este diseño Ahora vamos a colocar por acá para realizar la blusa por acá tenemos la tela previamente cortada, por supuesto guiándonos del patrón. Tenemos esta preciosa camiseta, vamos a retirar esta parte para que se pueda visualizar mejor. Vamos a utilizar tel tela acanalada, stretch, en color blanco, muy suavecita, muy fresca. Si no conseguimos tela en algodón acanalada, podemos utilizar tela en algodón stretch. Vamos a encarar las partes principales y vamos a realizar costura por hombros. Hemos realizado la costura recta y overlock por hombros, así como se observa. Y ahora vamos a trabajar con el refuerzo para el cuello y los faralados para la manga. Acá tenemos las mangas, son dos faralados, le hemos realizado overlock en el orillo, en ambos lados, tanto en la parte Acanalada como en la parte en algodón, un estampado. Esta misma estampado lo hemos utilizado para la falda. Vamos a realizar una puntada alta para obtener unos ruches y alar el hilo. Hemos realizado la costura alta por acá, alamos el hilo. De una vez unimos ambos faralados de esta manera. Para fijarlos, lo vamos a encarar la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura dejando 4 centímetros así. Digamos, esta separación de 4 centímetros a partir de allí vamos a fijarlo también del otro lado así, parte principal encarada así vamos a realizar esa costura luego de realizar la costura de los faralados, fíjense qué bonito queda preciosa, vamos a dejarla así para colocar sobre estos preciosos faralados las mangas acá las tenemos previamente cortadas también las medidas vamos a encontrarlas en el patrón Y la vamos a ubicar de esta manera Encarando por supuesto partes principales Y desde la parte baja de la sisa Vamos a ir colocando esta curva por todo el contorno Hasta llegar a este lado Costura recta y overlock del otro lado igual Hemos realizado la costura, fíjense qué bonito nos quedan estas mangas Costura recta y overlock realizamos para fijarla, también le colocamos el faralado del otro lado también ahora vamos a colocar el faralado en el cuello o mejor dicho el refuerzo acá tenemos esta franja de tela que hemos cortado vamos a ubicar desde la parte interna costura de hombros dejando un centímetro y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el orillo del cuello hasta llegar acá Hemos realizado la costura por todo el contorno Unimos los extremos dejando ese centímetro con costura recta Y cortamos el sobrante de tela para luego abrazar hacia la parte principal Doblamos un centímetro hacia adentro Este orillo Y vamos a realizar costura recta por todo el borde para colocar este refuerzo en el cuello Hemos colocado este refuerzo, fíjense qué bonito nos queda por todo el cuello Ahora vamos a cerrar laterales y parte baja de las mangas También vamos a realizar el ruedo Ruedo de mangas y ruedo de la franela Colocamos juntas estas costuras Y a partir de allí vamos a realizar costuras recta y overlock por laterales y parte baja de las mangas realizado la costura costura de laterales costura recta y overlock también realizamos costura de ruedo de mangas y parte inferior realizamos también el ruedo para las mangas realizamos overlock y doblamos un centímetro así al igual que para el ruedo realizamos overlock y doblamos centímetro y medio para el ruedo Acá lo tenemos, parte principal. Muy bien. Es una blusa completamente estrés, muy suave y cómoda. Con este detalle precioso en la manga El cual hace juego con la falda que acabamos de realizar en muy pocos pasos Acá la tenemos, este es un outfit, un conjunto muy bonito para las consentidas de la casa Fíjense que en pocos pasos podemos realizar diseños preciosos Acá está, fíjense qué bonito Atrévanse a jugar con la gran variedad de estampados y colores en tela Ahora sí, vamos a ver el paso a paso de los patrones para realizar este precioso conjunto para niñas Acá tenemos el patrón para la blusa de este lindo conjunto, acá lo tenemos Para la blusa vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes Línea vertical y línea horizontal para realizar este lindo diseño Colocamos un punto en la unión de estas dos líneas Va a ser nuestro punto de partida Por acá lo tenemos De este punto vamos a medir 12 centímetros en la parte superior y colocamos un punto En la mitad de estos 12 centímetros colocamos otro punto por acá de este punto vamos a bajar un centímetro, colocamos un puntito y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros Desde el punto inicial vamos a bajar 1.5 centímetros como lo indica acá Colocamos un punto y trazamos una línea semicurva para el cuello de la parte trasera Desde el punto inicial bajamos 7 centímetros, colocamos un punto y unimos estos dos puntos con una línea curva para el escote de la parte delantera o cuello delantero tenemos declive de hombro, cuello trasero y cuello delantero. Desde el punto inicial vamos a bajar 13 centímetros, colocamos un punto por acá, hacia adentro medimos 14 centímetros y colocamos un punto. Este punto lo vamos a unir con una línea curva para obtener así la sisa. Lo unimos con el declive de hombros. Desde el punto inicial, tenemos por acá, vamos a bajar el largo total de esta camiseta, 35 centímetros. Este es un conjunto para niñas de 3 a 5 años hacia adentro vamos a medir la misma cantidad, 14 centímetros y trazamos línea recta uniendo estos puntos, podemos colocarla un poco más larga del tamaño de nuestra preferencia entonces tenemos parte delantera, el escote un poco más bajo y el cuello más alto en la parte trasera vamos a obtener ambas partes con el doblez de la tela por acá esta camiseta va a tener también unas mangas acá tenemos el patrón de las mangas trazando las dos líneas horizontal y vertical como margen desde el punto que tenemos acá vamos a medir hacia adentro 13 centímetros y colocamos un puntito bajamos 11 centímetros trazando línea recta desde el punto inicial bajamos 12 centímetros colocamos un punto y hacia adentro medimos 7 centímetros colocando un punto por acá trazando una línea semicurva dándole esta figura acá uniendo estos dos puntos y trazando línea recta para unir los puntos en la parte inferior por acá en la parte superior va el doblez de la tela vamos a cortar dos para las mangas para los faralaos de la manga que vamos a colocar acá vamos a cortar dos vuelos, dos faralaos. Vamos a cortar uno de 30 por 5 centímetros y el otro va a ser de 33 por 7 centímetros, un poco más ancho De esta manera vamos a obtener el patrón para realizar esta preciosa blusa del conjunto que hemos confeccionado el día de hoy Ahora les voy a mostrar la tela que tenemos previamente cortada guiándonos del patrón Acá está, tenemos los volantes, los vuelos el más pequeño es de 30 por 5 centímetros. Vamos a cortar unos rectángulos. Luego lo doblamos a la mitad y cortamos el borde de forma curva. Acá lo tenemos. También cortamos la parte de las mangas. O al doblez hacia la parte superior, son dos. Las mangas. También cortamos la blusa. Acá la tenemos, la Cortamos exactamente igual, preferimos realizarlo un poco más larga, por ello indicamos que es el largo de su preferencia, parte trasera y parte delantera. Muy bien, de esta manera, guiándote del patrón vas a obtener este diseño precioso, igual, para 3 a 5 años. Para la falda tenemos acá el patrón, también en un pliego de papel trazamos los márgenes. Línea horizontal y línea vertical colocando un punto en la unión de las dos líneas De este punto medimos 12 centímetros, colocamos un punto Luego de este punto medimos 27 centímetros y colocamos un puntito por acá Tipo compás, bajamos 12 centímetros por acá Y unimos estos dos puntos con línea curva Así, tipo compás 12 12, va a medir 12 toda esta curva luego el mismo procedimiento de este punto hacia abajo 27 centímetros y tipo compás vamos a realizar esa curva para la parte inferior de la falda con 27 centímetros para el largo de la falda por todo el contorno tipo compasa, va al doblez de la tela en ambos lados recuerden que es tipo plato esta hermosa falda para niñas vamos a cortar también la franja vamos a cortar la franja de 82 por 10 centímetros para la cintura el elástico que vamos a cortar va a ser de 48 por 3 centímetros Vamos a cortar también unos tirantes de la misma tela de 60 por 9 centímetros cada uno, son dos, uno para cada lado También vamos a cortar unos lacitos del tamaño de nuestra preferencia como detalle Vamos a utilizar dos botones, recuerden acá tenemos el patrón de la falda y el patrón de la blusa Si les ha gustado déjenme sus comentarios y síguenos, si no nos siguen aún